motivos personalizados utilizando el panel apariencia vamos a tipear un texto así que voy a seleccionar la herramienta de texto y con un clic voy a tipear este texto que dice por todo lo voy a agrandar con la herramienta de selección y presionando shift para poder desarrollar bien esta lección vamos a trabajar de manera directa con el panel apariencia si no está presente en la parte derecha de los menús vamos a ventana y tenemos apariencia la voy a extraer desde su menú contextual y la voy a poner aquí. Muy bien. Voy a trabajar también con un tipo de letra. Así que me voy a la barra de opciones, panel de carácter. Y ya lo tengo previamente establecido, se llama Story. Muy bien. 200 puntos, enter. Lo voy a mover un poquitito hacia la izquierda para poder explicarlo mejor. Ahora sí, en el panel de apariencia, voy a crear un relleno. Voy a trabajar con este color. Y también con un trazo. El trazo le vamos a poner un degradado a tres puntos. Muy bien. Voy a activar la opción de degradado para trabajar de manera directa solo en el trazo. Y esto está presente desde la versión CS6 en Illustrator. Así que en tipo voy a elegir linear. En ángulo menos 90, enter muy bien ya lo tenemos ahí voy a regresar otra vez a trazo y donde dice línea descontinua voy a dar un clic los números ya los tengo previamente establecidos para explicar esta lección sin embargo ustedes pueden tranquilamente cambiar y van a ver que los resultados son muy buenos y muy efectivos una vez entonces creada ya la línea descontinua voy a seguir trabajando en el panel apariencia para ver qué opciones más podemos trabajar con este panel así que vamos a crear un nuevo trazo oh, perdón mil disculpas comando z en el nuevo trazo voy a trabajar con el panel de transformar así que voy a activar efectos distorsionar y transformar y vamos a poner transformar es decir este trazo que está acá lo voy a recorrer ustedes lo pueden recorrer hacia la izquierda vamos a activar la opción de previsualizar o lo pueden recorrer hacia la derecha ya lo tengo previamente establecido en mi caso van a ser 6 píxeles de manera horizontal y 6 píxeles de manera vertical y vamos a dar clic en ok ahora voy a distorsionar este trazo que está aquí otra vez me voy a efectos distorsionar y transformar ajustar vamos a dar clic en previsualizar y miren lo que está haciendo este comando, este filtro, así que lo vamos a bajar un poquitito en su cantidad tanto vertical y horizontal. Lo vamos a poner más o menos por ahí. Unos 2 en horizontal, 4 en vertical. Bueno, ustedes pueden explorar más opciones que realmente quedan muy bien. Y luego vamos a dar clic en OK. Ya para terminar, vamos viendo que está quedando con bastante cuerpo. Me voy aquí a otra vez efectos, estilizar y sombra paralela. Aquí en sombra paralela voy a activar la opción de previsualizar y ustedes tranquilamente pueden cambiar con cualquier modo de fusión. El que viene por defecto simplemente lo voy a dejar ahí y vamos a dar clic en OK. Muy bien, la ventaja que tiene al trabajar con la apariencia es que puedo seguir trabajando con un sinfín de apariencias. Yo puedo crear más trazos y puedo seguir colocando más efectos. Sin embargo. Eso ya les queda a ustedes analizar y estudiar qué otras opciones más se pueden hacer con estos motivos personalizados utilizando el panel Apariencia.